Wikimedia Commons es el repositorio multimedia de Wikipedia, cuenta con más de 40 millones de archivos disponibles como fotos, mapas, gráficos, videos y documentos, para ser utilizados en la enciclopedia más grande del mundo y en cualquier otro sitio, gracias a una licencia que permite la reutilización. Estos archivos son cargados por miles de voluntarios de todo el mundo, quienes han donado su trabajo para que otros puedan reutilizarlo tú también puedes ayudar a este proyecto. Aquí te contaremos cómo puedes participar. Primero que todo, antes de subir algún archivo, verifica que cuentes con los permisos para hacerlo. En general, subes solo archivos que tú mismo hayas hecho, como una fotografía que hayas tomado. No subas archivos que encuentres en internet. En su gran mayoría, todos cuentan con derecho de autor y subirlos en Wikimedia Commons está prohibido. Cuando tengas tu imagen ingresa al sitio commons.wikimedia.org. En la esquina superior ingresa con la misma cuenta que usas para editar Wikipedia, si no tienes puedes crear una allí mismo. En la portada principal haz clic en el botón subir, luego selecciona el o los archivos que desees cargar. Una vez que estén cargados haz clic en continuar, aquí podrás elegir la licencia con la que compartirás tu obra. Podrás indicar tu nombre para que lo citen al usar tu archivo, también podrás cambiar la licencia o indicar que el archivo es de otra persona, úsalo solo si tienes experiencia y sabes que el archivo se puede cargar. Por defecto, la licencia a utilizar es una Creative Commons Atribución Compartir igual, esto significa que cualquier persona podrá usar tu fotografía siempre y cuando indique tu nombre y que cualquier obra derivada de la tuya también tenga esa licencia. De esta forma ayudarás a que más y más personas puedan compartir sus trabajos y así beneficiarnos entre todos. Una vez que hayas definido los detalles de tu licencia, tendrás que indicar los detalles de la obra. Elige el nombre de archivo. Usa un nombre descriptivo que permita a otros ubicarlo. Evita nombres como imagen 001. Pon el nombre del objeto principal. También podrás agregar una descripción en el idioma que desees y la fecha en la que creaste tu obra. Para ayudar a que otros ubiquen la fotografía, agrega suficientes categorías a las que pertenezca tu foto. Si sacaste foto de un monumento, busca el nombre de dicho monumento. Si no existe, agrega el nombre de la ciudad o categorías más genéricas como Monuments of Chile. Si no sabes cuál agregar, no te preocupes, agrega una genérica y luego otros voluntarios podrán recategorizar tu archivo. Cuando estés listo, haz clic en siguiente. ¡Y listo! Tu obra ya está en Wikimedia Commons. De inmediato podrás utilizarla en Wikipedia, haciendo clic en el botón Insertar Multimedia cuando estés editando. Una vez que subas tu primera imagen, te darás cuenta que es muy fácil. Si tienes dudas, siempre puedes revisar el sitio Ayuda que se encuentra en la barra izquierda. Esperamos que puedas subir muchas imágenes y colaborar en Wikimedia Commons. Ayúdenos a seguir compartiendo el conocimiento.